fallida postal sobre la pareja, la fidelidad y los padres. La obra Mentiras Inteligentes, protagonizada por Mariano Martínez, Florencia Torrente, Betiana Blum y Arnaldo André. No cuenta con un buen perfil argumental a pesar de las situaciones de humor y las buenas interpretaciones. Calificación, regular. Joedí Pietro, el autor de la presente obra, pertenece a una generación intermedia de los nuevos valores de la dramaturgia norteamericana, Con 58 años, cuenta en su foja de servicios, entre otros títulos, con I Love You, You Are Perfect, No Change, el musical más exitoso en la historia de Love Broadway. Escribió, por otra parte, el libreto de otro musical, en esta oportunidad, perteneciente a la pluma de Herswing, a Art y también, Plasmó una nueva adaptación de las obras de Rodgers Art, Babes in Arms y Alegro. El hombre nacido en Teaneck, Nueva Jersey, ha recibido por sus piezas numerosas distinciones y nominaciones. Así dadas las cosas, mentiras inteligentes. El espectáculo que se sigue ofreciendo en el Astros, había generado muchas expectativas que quedaron, a nuestra consideración, a mitad de camino. La obra se inicia con una fuerte confesión de un hijo, Mariano Martínez, hacia su padre, Arnaldo André, en el vestuario de un club luego de haber disputado un partido de tenis, En ese ámbito, Willy le comenta a Guillermo, que su vida en estos momentos ha tomado un giro impensado y que, por otra parte, determinado episodio le ha hecho descubrir los valores reales del placer y el disfrute en un vínculo sentimental. Precisamente, Juana, Florencia Torrente, su cónyuge... No es la principal protagonista de esa circunstancia. Todo lo contrario, se trata de una joven y bella instructora del GIN donde Willy acude todos los días y con quien se encuentra viviendo una superpasional pasional relación. Willy. Entonces, le pide a guillermo que no se lo cuente bajo ningún punto de vista a alicia betiana bloom su madre habida cuenta que se trata de una mujer que suele entrometerse bastante en su vida esa misma noche willy y juana van a ir a la casa de guillermo y alicia habiendo tomado willy todas las precauciones para que alicia no tome conocimiento de esos hechos Sin embargo, el poder investigativo de Alicia hará que, de alguna manera, Guillermo se lo cuente. Ahora bien, cierto testimonio impactante e imprevisto que escuchara de los labios de su propia madre, provocará que Willy modifique el cuadro de situación con su esposa y, en consecuencia, con su amante. Es decir que, a partir de esa circunstancia, es donde lo comprensible y la supuesta realidad de una situación, en términos de ficción, se desmorona completamente. Para Guigi, hasta la mitad de la obra, reiteramos, la amante era la mujer de su vida. La que le había enseñado a explorar los placeres terrenales y las diversas instancias, en materia de sexo, que no había llegado a reparar ni en el propio Kama Sutra. Hasta tal punto llegaba su pasión por la tercera en discordia que estaba dispuesto a realizar un viaje relámpago al exterior, dejando a su mujer. Prácticamente abandonada y al cuidado de su hija. En espacio de apenas unas horas, de acuerdo al perfil argumental de los acontecimientos que marcó Di Pietro. Willy. Willy cambia de posición de la noche a la mañana y vuelve al refugio. A los sentimientos más genuinos, al verdadero amor, a Juana, en definitiva. La historia hace agua por los cuatro costados, más allá de ciertas situaciones de humor que salvan la ropa. En lo que hace a las actuaciones. Betiana Blum y Arnaldo Andrés se constituyen, sin lugar a dudas, en lo mejor del espectáculo. La impronta profesional de cada uno y sus riquezas de matices le dan a sus personajes la mayor credibilidad a la historia. En tanto, Florencia Torrente compone con ternura y mesura a Juana, la víctima de una historia que luego se erigirá probablemente en la gran heroína. Por su parte, Mariano Martínez en La piel de Willy, el supuesto ganador de ese atribulado mundo profesional y doméstico que le toca experimentar es paradójicamente el gran perdedor de este trabajo escénico. Su estilo de actuación en el teatro parece comulgar con la mecánica interpretativa de alguna ficción de TV en donde suelen ser marca registrada aquellos gestos altisonantes y exasperantes como si fuera la vida misma. Y el teatro es otra cosa, otro universo.